Hola bienvenidos al canal Bienvenidos un día más A un nuevo vídeo de War Thunder Escenario dominación Sinaí Tanques de Israel con un BR de 7.0 Tres zonitas por conquistar Típico escenario de Sinai. En esta ocasión salimos con un Una tanquetilla como la ML-90 Que últimamente me estoy aficionando mucho con ella Es muy buena sobre todo, principalmente para capturar rápido Como en este caso, a toda pastilla vamos hacia la zona a. No recomendable este tipo de vehículos para nieve Ahí pierde bastante velocidad, que es su fuerte Bueno, y su cañón con cargas huecas Blindaje cero patatero El enemigo está capturando la zona Nosotros vamos a capturar ya Ah, Nos quedamos aquí pegaditos eh, ¿Qué es eso? visitante, BMP Ahí, crítico Qué rápido el tío, ¿no? venga, vamos a por el rápido Está ardiendo Venga, segundo disparo Ahí, destruido Muy bien, estamos tomando A Perfecto Qué rápido ha venido este ¿eh? Muy rápido, hay más gente Sí, ahí hay otro, ¿quién es? Ah. A ver, a ver ah, A qué le he dado si pues lo tengo a huevo. Vamos, corre. Capturando A, está distraído. Ese es el sitio. No te muevas. Ay, maldita sea. Un RU. RU. Bien. Doble ataque. Estupendo. Tomamos zona A, capturamos dos, nos quitamos de en medio. Nos metemos estas rocas. Cuidado con ese hueco. Por ahí más, viene más gente, seguro. Y aquí, venga. A ver, a ver, a ver. Eh, ¿Qué es eso? Un leopardo. Leopard, ha habido otro por ahí. ¿Qué es esto? Vamos, Leopard Crítico. Venga ya, hombre. Si será para él, lo reventado. A la mierda. Venga, hombre. que me estás contando? Una carga hueca o Leopard por ahí. Joder, macho. Gallin. Ah. ah, no lo digo. Salimos con el AMX 13. Ya no me voy a ir a toda pastilla corriendo por la zona A. Hay que defenderla. Hemos a un leopardo ahí más gente. Pero no me fastidies, como una carga hueca por ahí. A un leopardo no le puede hacer polvo. Si sí tiene. Ah, la pereación de blindaje que tiene una carga hueca, incluso con esa inclinación. Eh, eh. Nah, no me lo explico. Cosas que de gallin. Hay veces que esto me, saca, me, me lleva a los demonios. Este tipo de cosas. A ver, la zona A, 440 metros. Nadie por ahí, nadie, nadie Las tres zonas son nuestras Distintas marcas por la derecha, por la izquierda Nadie ha marcado nada En B estamos todos ahí arriba Ese el sitio cojonudo para poder dominar Todo lo que por ahí venga Ese es el BMP, creo, ¿no? Si sí, el que destroce antes ah, es, no, que Me quito la cabeza lo del Leopard Vamos por delante, muy bien Pero lo del Leopard, me lo explicas Eh, ahí está el leopard, eh, está ahí el colega, está ahí escondido, a ver, 350, sí, sí, 350, a ver, a ver asoma un poco más, impacto, objetivo localizado, claro, sí, marcado con la R, el tío sigue ahí, yo estoy en un mal sitio, asómate, asómate joder, macho, qué mal un impacto, vale, yo no sé aquí en la subida del terreno es que me ha pillado fatal avioncito Ay, es, ah. esa bomba no ha hecho su efecto T95, este bicho sigue, este, este es duro vamos a ayudarle a reparar al colega Ah, STRV oh, Mira el tío donde estaba ya en la zona A No, sí, pisando A Ayuda a reparación, pues vaya un fastidio Venga, M51 El mejor Sherman, en mi opinión Ah, el avión, vaya pasada más chula Capturando la zona B Joder, si hace un momento estábamos todos ahí Venga, bombitas para la zona A El Leopard, a ver Está por aquí, está ahí, está ahí escojo nudo el sitio Vamos, ahora sí Ahora sí Eso tenía que haber pasado antes Con el AML-90 No ahora 470 metros de la zona El STRV está por ahí Debe de estar por ahí la zona B la están tomando, o sea, mal rollo para pasar por aquí. Hay que pasar rápido porque ya desde allá arriba te ven bastante bien. Ayuda por matar al enemigo. Pues será, esperemos que haya sido al STRV. Cadáveres. Maldita sea el leopardo. Nos estamos acercando a al loro. 200 es buena distancia. Este compi cayó. Eh, qué es eso? Antiaéreo. Vale que está un poco lejos. Sí, si sí está, ese está lejos pero como no lo marcan, pues no sé <coughs> no sé dónde está ahí hay otro, vamos a tirar humo vamos a cubrirnos en la entrada aunque ya se está viendo ya verán los enemigos que alguien trama algo tirando humo, pues está claro mm, la partida va muy bien a ver, a ver, a ver No me acabo de fiar Han tomado, eh. A ver, a ver si con eso tuviéramos una ventaja Allá arriba, por lo menos que no hubiera nadie acechando Venga bonito, vamos a tomar La zonita, cuanto puedas Ahí, muy bien artillería, claro, por supuesto cómo no en cualquier sitio te puede aparecer cualquier ahora mismo estoy muy bien cubierto muchos depósitos pero tampoco veo nada ese es el problema queda nada, bien capturada dos más fuego de artillería, hay que quitarse de aquí en medio en cuanto podamos vamos a ver ahí mi AML, no está mi cadáver a ver, a ver. hombre aquí tenemos otra víctima, vamos rápido a por este 300 está bien, adelántate un poquito impacto crítico no me jodas. Pero ¿qué pasa hoy, hombre? Ah, y ahora el tío me tiene enfilado. Si es que era para haberlo reventado. Venga, por favor. Ah, y ahora me zurran. Ah, se me escapa el pollo, se me escapa... Maya. Ah, A la mierda. El que me está zurrando es otro. Bueno, el... ese ha caído, el M41. ¿Quién es este? Hombre, está el STRV ahí, mi amigo. La madre que lo trajo. No, joder, macho. Aquí tengo que reparar. En mal sitio estoy. Ah, aquí me tiene a su merced. Me está me está viendo perfectamente bien. Vaya la mierda, joder. Pero el M41 este tenía que haber caído igual que antes el Leopard. No fastidies este tipo de cosas sacan de quicio bueno, a mí ya todo el mundo hay más de uno que ha acabado desinstalando el juego y mandando a la mierda <ríe> en fin estamos perdiendo a no sí. lo tomé yo el sdv se quedó ahí esperando que alguien tomara a y ahora él está tomando hay que ir a por este tío ya me está tocando las narices 470 metros Dónde estás, pajarito. Está detrás de aquellas rocas. Las que están un poco más hacia atrás del depósito. A ver si desde aquí lo veo mejor. Tanque medio también, la marca. Eh, ahí está. ¡Va, ah, impacto! Más abajo, más abajo. Bomba crítico. Este es jodido. Este es durillo. ¿eh? Impacto. Venga, ya. Joder. Pero si está ardiendo como una barbacoa, la tienes que reventar ya en breve. Es que el cabrón, el blindaje, ese del blindaje inclinado que lleva, eh, si lo pillas por arriba, perfecto pero nada ah ese es que lo tengo encima mirando casi para donde estoy yo eso no la pagan ni los bomberos ahí está por dios menos mal cojones sin fallar dice no, no que va a la mierda. joder Nadie está tomando a, nadie está cerquita de a Toma ya, si es que pues a ver qué hacemos. Muy lentos Lentos no lentísimos Aviones Un pato, hombre, lo ha tocado un poquillo, estupendo el Enemigo capturando la zona B, cojonudo Ahora que digo yo, venga, me voy a ir a por A Ahora que parece que el claro la zona de B está un pelín libre Con este bicho que es sí, una tortuga La artillería, vamos a emplear aquí pues corre, corre, porque aquí encima estoy aquí en medio, aquí... Eh, la bestia, venga. ¡Ay, disparo! ¡Oh, el tío me da! ¡Ah! Otro disparo más... Estumito... Vamos a protegernos rápido y a usar los extintores desde aquí no lo veo el tío, bueno, el tampoco me ve a mí 700, está un pelín más lejos quizás, quizás está ah, está a 270, el tío un poco más atrás más sumito. 25 segundos para reparar más de 856, claro uh, eso lo tengo claro 14, 13, vamos la zona B hoy ha sido un vaivén, igual que la zona A ahora la tomas tú ahora la tomo yo listo, estamos reparaditos y ahora mantengamos la presión. La está cerca. muy bien parece que están tomando B bien, bien, bien esta partida no se nos puede escapar venga hombre Y vamos a atacar la zona A. Gracias. Yo voy para allá. A mi ritmo. Una marca ahí atrás. La artillería, por si acaso. Pero si es que ahí es donde estaba yo prácticamente hace un momento. Marca, marca, hay más marcas ahí arriba. Cadáver de inglés. A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Este es un. Ahí lo tengo. Desfilan dos. Esto es. Se me escapan, no te vayas, tío. Impacto. Venga, ya 200. El ajuste malísimo. Eso es un murder Ah, extintores. ¿Quién me ha zurrado? 6. Ah, sí, los tenía huevos Venga, ¿quién me está zurrando? ¿Quién, quién, quién? Ah, estás justo. No fastide, que estás justo detrás de la torreta. Disparo pega ahí. ¿Dónde estás? Está justo detrás de los hierros, justo por ahí. Tanque medio por ese lado. ¿Quiénes? hay Otra vez un M41. Pero no fastidies. Ah, es justo detrás de los cadáveres. El este tío se ha escondido bien. Bueno, como tenemos vehículo... Para volver a aparecer. Tenemos puntos suficientes. Esto está ganado, tío. Menos mal. Buah. Cojonudo Ay, victoria, la dominación sin ahí Tíralo un buen like si te ha gustado la partida Ha costado ganarla, eh Pero ha sido buena Misión cumplida, cuarto en el equipo Cuatro destruidos, dos ayudas, seis críticos 19 impactos 96% de actividad, muy bien Déjame abajo tus comentarios eh, El avance, la ML 90, investigación, perfecto Y seguimos Con la investigación del Magach 1 Venga, compramos más modificaciones Y ahora que eh, venga la suspensión Adelante, perfecto Muy bien, muy bien Recuerda abajo te dejo enlaces Escuadrón, Ibis, Discord, Facebook e Instagram Recuerda de tirarle un buen like si te ha gustado la partida Y si no estás suscrito pues considera el suscribirte. Gracias por ver mis vídeos Recuerda que subo Mis pintos a TikTok Y nos vemos En un próximo Chao, chao